Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día jueves, iniciando nuestra semana. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo, iniciando este día en la presencia de Dios. Quiero invitarlo para que con mucha fe, con mucha devoción también, ofrezcamos ahora nuestra acción de gracias. Vamos a darle gracias a Dios por todo, todo lo que Él nos da. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, versículos 42 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, estén en vela porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estén también ustedes preparados porque a la hora menos pensada viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un creado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar la servidumbre y la comida a sus horas? Pues dichoso es el criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así, les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegarle a sus compañeros, a comer, a beber con los borrachos. El día ahora que menos piense llegará, el amo lo hará a pedazos, mandándolo a donde se mandan los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra hoy nos pone delante de esa realidad del juicio final, la llegada del amo. ¿Qué se pide un administrador? Que sea fiel, que haga lo que tiene que hacer. Y eso es lo que hoy el Señor quiere recordar. Somos meros administradores. Estamos llamados a hacer nuestra tarea. La palabra dice también: Solo he sido un siervo inútil que ha he hecho lo que tenía que hacer. Que el Señor Todopoderoso nos llene su gracia, su fortaleza, nos inunde su bendición. Amén. Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.